Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya estamos finalizando nuestra bicicleta alargada de Gravity Bike y llegamos al quizás un elemento muy muy muy importante a la hora de definir el carácter de nuestra bicicleta, que es el reposarrodillas. Ya hemos hablado que por la postura que nosotros llevamos en la bicicleta, que es muy parecida a la de las motos de, de pequeña cilindrada, pero con los estribos mucho más retrasados, normalmente en el eje trasero, eh, nosotros necesitamos un apoyo en las rodillas que soporte la mayor parte de nuestro peso para dejar libre a los brazos para pilotar, no tener que sujetar nuestro torso y nuestra cabeza con la fuerza de los brazos. Este reposo a rodillas es muy importante que sea ajustable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un diseño en mente, pero a la hora de la verdad siempre lo quieres dos centímetros más alto o dos centímetros más bajo. La manera más sencilla de hacer el rodillas son dos planchas de acero de un cierto grosor, de un par de milímetros o dos y medio, eh, dobladas en L con una prensa hidráulica y con una serie de agujeros, pues cada tres centímetros o algo así, eh, para poderlo fijar en el tubo diagonal. el tubo diagonal se le hacen dos perforaciones y puedes deslizarlo para arriba y para abajo, simplemente un tornillo, uno de las dos, la parte inferior de los dos rodillas para que formen un solo bloque y de esa manera puedes ajustar la altura de las, de las rodillas. Este reposa rodillas eh, tendrá los bordes eh, cortados en bisel. Tú tienes que calcular el ángulo de máxima inclinación que puede alcanzar la bicicleta, es decir, sin reposa rodillas, cuándo tocaría los pecs traseros, los estribos traseros en el suelo, y tienes que mmm, pensar que en la posición más baja del reposa rodillas cortar el borde exterior del reposa rodillas para que en ese momento sea paralelo al suelo, de tal manera que no toque antes de tiempo y te vayas al suelo, porque en mitad de una tumbada te toque el reposa rodillas en el suelo. Ese tema lo tienes que mirar con, con cierto cariño. Ya hemos dicho que el rodillas siempre va inclinado un poquito hacia atrás para resistir las fuerzas de frenada y eh, normalmente va forrado con una pequeña eh, película de goma de un milímetro pegado con, con adhesivo de contacto para evitar los deslizamientos, porque como nosotros ya hemos dicho que vamos a intentar pilotar con mono, los monos siempre tienen las rodillas acolchadas, con lo cual en, en realidad no necesitamos más acolchado en la, en la zona de las rodillas. En cuanto a la altura de las rodillas... Va un poco por gustos. Ya hablamos en el capítulo de la postura las implicaciones que tenía tener un centro de gravedad más alto o un centro de gravedad más bajo. Resumiéndolo mucho, un centro de gravedad más alto lo que hacía era que la bici se volviera más nerviosa, eh, pero necesitáramos menos grados de inclinación para lograr el mismo desplazamiento horizontal, lateral del centro de gravedad. Es decir, tenemos que tumbar menos la bicicleta. Un reposarrodillas más bajo nos va a bajar el centro de gravedad, la bici va a ser mucho más fácil de conducir, se nota muchísimo más estable, y en la contrapartida es que necesitamos inclinar más grados la bicicleta para lograr el mismo desplazamiento del centro de gravedad. Eso lo tendrás que tener en cuenta a la hora de la elección de los neumáticos, de tu estilo de pilotaje, si tumbas más o tumbas menos. Cualquiera de los dos caminos son correctos y cualquiera de los dos caminos dan buenos resultados. Por eso te animo a que te utilices un rodillas ajustable en la altura para probar eh, cualquiera de las dos posturas o cualquiera intermedia y encontrar la que mejor se adapta a tu gusto. Y por último tenemos dos funciones adicionales que cumple el, el reposo a rodillas eh, La primera es que es muy útil para la hora de fijar el lastre, ya hemos hablado en los capítulos de lastre si nos interesa llevar o no llevar, pero desde luego es el sitio idóneo para colocar el lastre, es muy fácil de, de hacer unos eh, orificios y colocar un lastre adicional. Te recomiendo, si puedes, que utilices lastre de plomo que ocupa menos espacio que los famosos discos de gimnasio, que además quedan un poquito menos bonitos estéticamente. Unas pastillas de plomo de buceador colocadas estratégicamente son fáciles de poner y de quitar y ocupan muy poquito espacio. Y la última función que cumple eh, es muy interesante, que es eh, salvaguardar la bicicleta en el caso de una caída. Eh, si te das cuenta, cuando tú te caes, eh, los puntos de contacto de la bicicleta son básicamente los extremos del manillar, los extremos de los reposarrodillas los extremos de los estribos traseros de los pegs y la parte inferior de los neumáticos. Es decir, que al final, si tú imagínate que tu bicicleta va a empezar a dar vueltas de campana, si tú construyes unos reposarrodillas de acero bien construidos, bien resistentes, los pies traseros son unos pegs de BMX, de freestyle, resistentes... Eh, el manillar generalmente puede ser el punto más débil, sobre todo si es un manillar de aluminio, Utilizas, le pones tapones en los extremos, a ser posible tapones de BMX, de estos también más resistentes que tienen un extremo plástico para deslizar mejor, más los neumáticos, es más difícil que dañes la bicicleta en el caso de una caída. Puede dar vueltas de campana, pero en principio debería de eh, tragarse la mayor parte de los impactos. Lo cual también es muy interesante en el caso de que utilices eh, algún tipo de carenado, porque como ya hemos dicho, los carenados son caros y son delicados y no nos interesa dañarlos en el caso de una caída. Por eso mmm, siempre diseña tus rodillas de tal manera que eh, contacten a la vez que los estribos traseros y que te sirvan un poquito de defensa para proteger la bicicleta en las caídas que seguro que vas a tener. Nos vemos en el próximo capítulo.